Hola amigos, bienvenidos a Brico Marketing, el programa de Onyak donde analizamos herramientas de marketing y productividad para haceros la vida más fácil. Hoy vamos a contaros una herramienta súper curiosa, se llama IT Monster, YT Monster, que viene de YouTube Monster. ¿Y para qué sirve? Pues ya os lo podéis imaginar, para conseguir un montón de seguidores y de visualizaciones en YouTube sin hacer esfuerzo. La verdad es que es una herramienta muy curiosa, Así que os la voy a explicar en detalle para que sepáis sacar el máximo partido. ¡Ah! Y quedaros hasta el final del vídeo porque tenemos un truco que os va a encantar y que os va a conseguir muchos, muchos más seguidores en YouTube. ¡Al loro! Pues ya estamos en la página web de YouTube Monster, de IT Monster. Y os voy a explicar lo primero, cómo funciona esto, porque es bastante curioso. Cómo puede ser que un sistema que da visualizaciones a tus vídeos de forma gratuita en YouTube y reales, además de personas de verdad, cómo puede ser que sea gratuito este servicio. Pues el truco es el siguiente. Básicamente, IT Monster ha creado una red de personas como nosotros. Vamos a ver vídeos de otras personas, nos van a dar unos puntos que ellos llaman créditos y luego esos créditos los podemos gastar en que otras personas vean nuestros vídeos o bien en que otras personas se suscriban a nuestro canal. Es decir, es como un intercambio de favores pero global. Lo bueno de esto es que como todos somos humanos, YouTube no lo detecta y realmente no es como si fuera un bot, sino que estamos hablando de visualizaciones reales que suceden. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero os registráis os descargáis la aplicación para vuestro ordenador, yo la tengo aquí instalada ya, os metéis con la cuenta de IT Monster que hayáis creado, ¿vale? Para crear simplemente le dais aquí, os registráis, veis aquí a la aplicación de vuestro ordenador, de vuestra computadora y le dais a empezar. Con esto ya vais a ir a ver vídeos e empieza a ver vídeo. No hay que hacer nada, no tengo que darle al play, no tengo que hacer absolutamente nada. Ya empieza esto a ver vídeos y aquí a la izquierda, iréis viendo cómo se van sumando visualizaciones y se van sumando créditos estos créditos ahora veremos cómo podemos gastarlos recordad que ahora tenemos 2149 créditos voy a hacer login bueno y ahora ya estoy dentro de la interfaz aquí veis que tengo los créditos acumulados me dice que estoy en la versión gratuita y tengo tres client sessions esto os explicaré al final para qué sirve además tengo unos bonus diarios, son como premios extra por conseguir determinados objetivos. Aquí tenéis toda la parte importante de YouTube Monster. Ganar créditos, que puedes hacerlo a través de views, de likes, de subscribers. Lo que nosotros te recomendamos es que lo hagas a través de views, porque no te tienes que preocupar de nada más que dejar el robot viendo vídeos todo el día. Vamos aquí y te puedes de aquí descargar la aplicación que yo tenía ahora en la computadora. Luego aquí en campañas podéis crear las campañas en las que vais a gastar vuestros créditos. Por ejemplo, tengo 2.153 créditos. ¿Por qué los quiero cambiar? Por visualizaciones, por suscriptores, por likes. Vamos a decir por suscriptores. Muy bien, pues pondría aquí el canal de YouTube y aquí la cantidad de suscriptores. Por ejemplo, quiero 10 suscriptores. Muy bien, pues me dice que 10 suscriptores me van a costar 1.500 créditos y tengo 2153 así que podría hacerlo también podría por ejemplo cambiarlo por visualizaciones aquí pondría la url del vídeo la longitud del vídeo en segundos pues imagínate son 3 minutos son 180 segundos y cantidad pues quiero 100 mira pues 100 views de mi vídeo costaría 1.800 créditos y ya está no necesitáis nada más tenéis a crear la campaña y ya se lanzaría voy a irme al dashboard porque como ya llevamos un rato como veis ha subido la cantidad de créditos porque llevamos aquí un buen rato viendo vídeos mientras os estoy hablando con vosotros así que esto no para de crecer y ahora el esperado truco final para conseguir el triple de resultados gratis como veis aquí en Client Sessions tenéis tres. Esto significa que podéis ver hasta tres vídeos a la vez. ¿Y cómo podéis ver tres vídeos a la vez? Bueno, pues mira, podéis por ejemplo tener en tres ordenadores distintos la aplicación instalada y funcionando. También podéis en cualquier navegador que no sea Chrome, por ejemplo Firefox, podéis abrir una pestaña y ejecutarlo ahí. Os voy a enseñar cómo. Le dais a ganar créditos, YouTube Views y aquí le dais a new session veis que aquí tengo una abierta en el ordenador me dice lo tienes en desktop de macintosh pues le doy a new session y me puedo crear aquí una nueva sesión en el navegador ahora estoy en firefox con lo cual podría sin problema darle a start me busca un vídeo y empieza ya a ver vídeos bueno no lo voy a hacer ahora porque le cuesta un rato conectar vale pero una vez que lo tuvierais os aparecería aquí una segunda sesión abierta viendo vídeos y que sepáis que podéis tener una tercera, esto significa triple de velocidad creando. Y aún os digo más, si vais a la tienda y os dais de alta en Memberships, podéis ampliar la cantidad de clientes disponibles. Como veis, hay una opción de 6 y hay una opción de 9. Esto significa que si os lo montáis muy bien podéis tener un montón de ordenadores consiguiendo visualizaciones y seguidores en YouTube, así que arrancad que vais a conseguir un montón de resultados gratis. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que probéis la herramienta. Ah, dejadnos comentarios en las redes sociales y sobre todo suscribiros si estáis en YouTube, en LinkedIn o en cualquier otro canal, que tenemos muchas ganas de conoceros y de que nos deis vuestra opinión sobre nuestros vídeos y sobre otras herramientas que queréis que analicemos. Así que os esperamos. Nos vemos en el próximo vídeo de Brico Marketing.